Prometió que no iba a devaluar, que iba a bajar los impuestos, que, Jorge Rial destrozó a Mauricio Macri. Jorge Rial es uno de los hombres más influyentes y temidos de la televisión argentina y lleva dos décadas de ininterrumpido éxito al frente de intrusos en el mundo del espectáculo, un programa que cuenta con una sólida base de fans que se congregan, de lunes a viernes, para verlo. Conscientes que recibirán las últimas novedades del mundo del espectáculo, local e internacional. Sin embargo, 20 años al frente de un show de estas características, con la presión que ello implica, no es fácil de sobrellevar y, por ese motivo, el periodista decidió, con mucha inteligencia. Dar un paso al costado y concentrarse en lo que realmente le importaba, su familia, por eso pidió una licencia y dejó su programa en las manos más calificadas, las de Moria Kazan. Obviamente, al ser un hombre acostumbrado a manejar información y a tratar con todo lo que sucede en el día a día, Jorge no puede desconectarse, simplemente… De los eventos del país y, más allá de que su terreno habitual son los espectáculos, estas últimas semanas dedicó prácticamente toda su atención a la política, con críticas muy fuertes hacia el gobierno de Mauricio Macri. La ministra de Seguridad Arroba Pato Burrich, avaló la posesión personal de armas porque somos un país libre. ¿Fue una burrada de la funcionaria? ¿Es parte del pensamiento de este gobierno? ¿Fue un dejabus setentista de pato? Y nos horrorizamos con Brasil. Los impuestos en este país son altos. Por fin se dieron cuenta. ¿Y qué van a hacer?. Los vamos a subir más. Pero eso es una incoherencia. Jaja, ja, qué sé yo. El presidente se acordó de la semifinal del 2004. Ojalá haya recuperado la memoria. Cuando prometió que no iba a devaluar, que terminar con la inflación era fácil, pobreza cero, que iba a bajar los impuestos, que nunca más el FMI, que era la última crisis, el segundo semestre. Hoy es el día más feliz de su gestión. Arroba mauricio macri se la pasó hablando de fútbol. Acá no tiene estrés. Ni pasó las peores semanas de su vida. Ni envejece prematuramente. Real incluso se permitió un guiño al peronismo uniendo su vuelta a la televisión con una de las consignas más fuertes de los años 60-70, cuando Perón estaba exiliado en Madrid y sus seguidores luchaban por traerlo de regreso a la Argentina. Volveremos, volveremos a Almohadilla de OCN.